Enfocado TV, tras las huellas digital y central de visas, Cachicha viaja al viejo continente para contarle al mundo por qué República Dominicana fue reconocido número uno en la recuperación del turismo. Iniciamos el viernes 13 en la Embajada de República Dominicana en Francia para conversar y conocer los detalles sobre nuestras relaciones diplomáticas. El miércoles 18 nos trasladamos a España para ser parte de la Feria Turística Fitur 2023 y poder presentar los atractivos y paisajes que ofrece RD para continuar su crecimiento en el turismo y los números que se han estado proyectando hasta la fecha visitaremos la Comunidad Dominicana Cuatro Caminos y haremos una visita especial en el Consulado de RD en España. Con esto, damos a conocer los atractivos que tiene nuestro país para el desarrollo y la sostenibilidad del turismo, con el objetivo de que se interesen en venir y conocer el país número uno del Caribe en la recuperación del turismo en el mundo. Cachicha.com, número uno en información.